Este contenido ha sido extraído de un directo de Twitch. Más enlaces en la descripción. Bueno, pues os tengo que contar el porqué de toda esa placa que hay ahí detrás. Súper, súper, súper chula. Pero antes quiero poneros un poco en contexto. Así que vamos a ver un vídeo en el que os cuento eso. Y mientras voy buscando lo de atrás. Bueno, ahora la música lo escuchamos. Pues os cuento la movida, que fue súper curiosa. Vale, Resulta que eh, lo que habéis visto aquí, eh, vale, YouTube, Google Arts and Culture, TV2 Fundación Alternativas, con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte y con el Perte de Nueva Economía de la Lengua, hicieron un, un curso, un evento, sí, un curso, sobre YouTube y la digitalización del arte. Y mirad cómo mola, ¿eh? Vale, resulta que en ese curso, en el que al final inscribieron 8.000 personas, hicieron una selección de 16 creadores de todo el mundo, de todos los inscritos, y en este caso yo fui uno de los seleccionados. Eh, teníamos acceso a determinadas ventajas dentro del curso y además nos invitaron a un evento en Madrid, que ahora os voy a poner fotos y vídeos y todas esas cosas, eh, sobre YouTube y la digitalización de la cultura. Entonces, a 16 personas en todo el mundo, bueno, creo que a los que fuimos, ¿no? o sea, a todos, pero tenemos esto que no lo tiene nadie más. Una pasada. Una pasada. Ahí lo pongo para que se vea. Entonces estuvimos en Madrid, en el Instituto Cervantes. Y... Y tuvimos oportunidad pues, de, de estar con Quantum Fracture, con Linguriosa, con, con creadores, con el ministro de Cultura, con el, el director de Relaciones Institucionales de YouTube España, de Google España, la verdad que no me acuerdo cuál de los dos era. Y mirad, habéis hecho un vídeo resumen, muy, muy resumen, de, de lo que fue el evento. Y la verdad es que estuvo súper súper guay, eh, me acompañó Alejandro doctorando en, en matemáticas y bueno mirad aquí tenemos fotos muy graciosas de lo que fue el evento, he visto una foto en 360 de, de eso, bueno, aquí este es Quantum Fracture, está por ahí el hombre, lo que pasa es que esta foto como está hecha en 360 pues se ve un poco de aquella manera, pero bueno ahí estaba yo con, con el traje y demás. Y aquí, por ejemplo, bueno, tuvimos una mesa redonda con Inmaculada Ballesteros del Observatorio de la Cultura y la Comunicación de la Fundación Alternativas la comisionada de la Alianza por la Nueva Economía, la directora del Teatro Real de bueno, de Marketing Institucional y Quantum Fracture, que lo tenéis por ahí también. Ministro de Cultura, con el director de, de Relaciones Institucionales de, de Google, España. Y bueno, pues cuando nos dieron el reconocimiento, que quedó así la foto un poco de... De aquella manera. o pues estos pantalones, mira que me quedan ajustados, pues se dieron de sí. A ver qué más fotos tenemos por ahí. y hey, No me deja pasar. Sí, ahí está. Bueno, esta foto quedó fatal. Y ahí nada. Vídeos de Madrid, sin más. Ahí estaba el Instituto Cervantes, en la calle Alcalá, donde fuimos a, al evento. Pues este debería ser más estabilizado. Pero bueno. Y aquí haciendo el idiota con, con Alejandro. Y al principio del evento tuvimos una actuación, una performance, que fue una pasada. Una pasada y nada, y es cuando nos dieron el nos hicieron la entrega del del reconocimiento. Dios, que la, que pesa tengo, <ríe> es broma, es broma. Y esto fue muy gracioso. Mirad, llegué al hotel y me quedé con el zapato de la mano. ¿Qué desastre Así que nada, eso es lo que os puedo contar de aquel maravilloso viaje a Madrid. La verdad es que fue una, una verdadera pasada. Y bueno, ya de ahí saldrán nuevas cositas, nuevos proyectos, nuevas historias y, y demás. Así que nada, esa es mi experiencia así como súper ultra mega rápida por el, por el evento de YouTube y la digitalización de, de la cultura. Chao, chao.